y destrucción. Buscaban alguna señal de vida. está ardiendo de forma alarmante. Al ¡Compre un auto! ¡Le dará prestigio, éxito y además contribuirá a la destrucción de la vida en el planeta! Científicas y científicos han llegado al consenso de que las actividades humanas entre ellas, el uso desmedido de vehículos motorizados han incrementado drásticamente la cantidad de CO2 y otros gases en la atmósfera, alterando seriamente los patrones del clima. Actualmente, la temperatura de la Tierra se encuentra un grado por encima de la temperatura promedio anterior a la revolución industrial. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático concluye que, si se mantiene la tendencia de incremento, el cambio climático modificará profundamente nuestra realidad. Escasez de agua potable, insuficiencia alimentaria y conflictos por el acceso a los recursos naturales. Si llegamos a un incremento de 2 grados, las consecuencias serán catastróficas. En México, el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector transporte. Anualmente, el transporte automotor en México genera 171 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. El ITDP estima que estas emisiones generan un costo de 160 mil millones de pesos al año que la sociedad mexicana debe asumir. 3.4 veces más que los recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático del presupuesto federal en 2019. La emergencia climática en la que se encuentra el planeta nos obliga a tomar medidas urgentes. Podríamos hacerlo a través de tres tipos de medidas. Reducir, cambiar y mejorar.